Recuerdo aquella noche, caminando sin rumbo, pensé que al despertar estaba taciturno, fumando un puchito en, en una farmacia turno, a veces medio sobrio, otra bastante curdo, buscando medicación para algún dolor profundo, buscando meditación y un silencio rotundo, buscando organización en el caos de mi mundo y la bendita sanación. Yo siento eso, tú no, Fuquiri, estás ocupado fingiendo tu sapiencia como influencia desesperada por tener... se llama mamando en asterisco y fingiendo demencia. Guantando pa'l bicho correcto y mandala la grada. Delinea los patazos, de diamante la espada. De mentir esos sabios, sé que no saben nada. alejado de esos feca y to a sus mamas huevadas. Trabajando en silencio, pa' meter bien la estaca. Porque tú has visto una bestia avisando cuando ataca. Autopase de güiro y dos santos caca. el macrup y los tequis, los da escuchando taca. Que bola es eso pana los lo tenían flaco Como si no vi sus intenciones desde hace rato pato, Lo que aprendieron lo olvidé hace rato Me Llevo años en Esto Sucio como hace tattoo I'm in the backline No promo ma hate right Desde el amor con amor damn right I'm in the backline No promo ma hate right Desde el amor con amor damn right I'm in the backline No promo ma hate right Desde el amor con amor damn right baby